...los medios de comunicación que se han hecho presente esta tarde a los medios eh, televisivos, radial, escrito y digital, donde una vez más este grupo Telenor, cumpliendo con su rol social de llevar información verás a toda la región y el mundo, pues eh, somos sede de este encuentro con la prensa, donde contamos en este momento con representante legal del grupo MUNE-SRL, además también con el encargado, con el equipo, eh, también es parte del equipo de comunicación de dicha empresa, donde se han creado las expectativas de que la representación legal de esta empresa pues, va a exponer la real situación que se ha estado eh, dando en los últimos días en esta empresa, con su sucursal aquí en San Francisco de Macorís. De manera que reiterar, este grupo Telenor como medio, pues una vez más ratifica el compromiso social que tiene y pues, y pues somos sede de este encuentro con la prensa, donde reiterar el equipo legal va a describir cuál es la situación por la que está atravesando en este momento la compañía MUNE-SRL con su sucursal aquí en San Francisco de Macorís. Por lo que en este momento queremos pues, pasarle los micrófonos al doctor Pedro Casal, quien es representante legal de esta empresa y también parte del equipo de comunicación de MUNE-SRL. Así que lo dejamos en este momento ...con Pedro Casal como representante legal de esta empresa. Muchas gracias, Víctor, por esa presentación. Y tal como referías, queremos eh, aquí venir a explicarle a todo el pueblo... ...y a toda la provincia de San Francisco de Macorís... ...que la empresa MUNESCL, una empresa con más de 85 años... ...de consolidación nacional e internacional... Eh, ...en la producción, comercialización y exportación de cacao... ...de la más fina calidad mundial... Se ha manejado desde alrededor de hace 55 años con sus sucursales en un esquema corporativo de gobierno con independencia una sucursal de otras. Esto refiere que aunque son partes todos de un mismo conglometario societario, de un mismo cuerpo, ambas sucursales, tanto de aquí como la de Puerto Plata, manejan una independencia operativa, financiera y administrativa. Eso significa que cada sucursal...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 porque es un tema muy complicado. Entonces yo no pudiera decirte, bueno, miren, un mes va a estar resuelto. Esto es un tema que va a determinarse se una auditoría que puede resultar en tres meses.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 y Peña, noticiero Telenor ¿cuál es el riesgo de una persona que haya depositado su dinero en un mes y que ese dinero no haya entrado a caja? ¿cuál es el riesgo de que a esa persona por ejemplo ahora le digan no, tú formas parte del fraude? No, pero es que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 y con ese ingreso se le va a pagar, aunque el dinero sea haya desviado. Por eso le decimos, lo importante de esto terminar es quién realmente dio a título de préstamo dinero a MUNESCRL. Y el que realmente lo dio, así ya el gerente lo haya usado o no, se le va a pagar su dinero. Salud, bienvenido aquí a San Francisco de Macorís. Me gustaría saber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 de esta empresa. Gracias por estar con nosotros y que tengas un feliz resto del día.